Entrevista a Hélène Verbruch, Public Policy Manager para España y Portugal de Meta. ¿Qué tipos de datos se ofrecen a través de la iniciativa Data for Good? a través de la iniciativa Data for Good, se ofrecen diferentes tipos de datos, datos de la plataforma que siempre respetan la privacidad de las personas, con el fin de apoyar a la decisión de políticas públicas. Um, y entonces, aparte de estos datos, el programa Data for Good ofrece tres tipos de herramientas, que son por una parte los mapas, después las encuestas, y por fin lo que llamamos los insights o las estadísticas. Lo que hacemos es que ponemos estos datos a disposición de nuestros partners y de hecho ahora tenemos a más de 600 partners en todo el mundo que van desde grandes instituciones de la ONU como pueden ser UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, hasta universidades y aquí en España trabajamos muchísimo con la Universidad Politécnica de Cataluña o con la Universidad de Valencia, por ejemplo. ¿Cómo se utilizan los datos? Vimos que estos datos se usaron muchísimo en el tiempo del COVID, porque efectivamente nuestros datos de movilidad, nuestros mapas de rongo de movimiento, se usaron para evaluar la respuesta al COVID de las organizaciones internacionales y de los gobiernos nacionales. En concreto, para medir la eficacia, por ejemplo, de las medidas de permanencia en casa. Otra herramienta que se usó mucho para el COVID fue nuestra encuesta sobre las tendencias e impacto del COVID-19 para, por ejemplo, entender cuestiones como la reticencia a la vacunación o para informar sobre cómo enfocar las campañas de divulgación. Otro ejemplo, también, aún más reciente, es la guerra de Ucrania. Y ahí nuestros datos fueron clave para apoyar a organizaciones como la Cruz Roja o como la Organización Internacional de Migraciones en su respuesta a la guerra, porque les proporcionamos información agregada sobre los volúmenes de personas que salían del país, de Ucrania, para llegar a otros países vecinos como Alemania, Chequia, Polonia y ayudar a los gobiernos a acoger a estos ucranianos. ¿Por qué es importante que las compañías privadas compartan sus datos? Todos sabemos que la toma de decisiones, especialmente las de política pública, requieren de la información lo más exacta posible. Y entonces desde Meta tenemos una posición muy particular porque el alcance de nuestras plataformas, pueden llegar a miles de millones de personas en el mundo y entonces podemos realmente ayudar a llenar los vacíos de, de datos. Um, por ejemplo, Meta se encuentra en una posición única para comprender lo que la gente realmente necesita en las primeras horas de un desastre natural y esto también lo vimos de manera muy reciente con la erupción del volcán de La Palma donde las ONGs usaron nuestros mapas de desplazamiento para apoyar y ayudar a las víctimas de esta erupción. Más allá de los desastres naturales, también podemos facilitar información única relacionada, por ejemplo, con la conversación pública sobre uh, la crisis sanitaria. Y sabemos que toda esta información es crucial para tomar las decisiones adecuadas. Y el tema es que antes o no teníamos esta información o tomaba demasiado tiempo en recopilar. ¿Cómo se garantiza la privacidad de la información? Data for Good respeta las decisiones de los usuarios de Meta. Tenemos por una parte estas encuestas que son completamente voluntarias, y por otra parte los mapas y en cuanto a los datos de ubicación que se usan para crear estos mapas, los usuarios también eligen si quieren compartir esta información desde la configuración de su historial de ubicaciones. Aquí entran sus parámetros y deciden si sí o no quieren que veamos o que estos datos sean públicos y nosotros por supuesto solo usamos los datos de las personas que sí han dado su consentimiento. En cualquier caso, Meta publica muchísima información sobre cómo protegemos la privacidad de las personas, publicamos blogs sobre nuestros métodos, nuestros enfoques, para asegurarnos de que todos los usuarios tengan la información necesaria.